Digo, no es algo aislado, primero por esta política pública que tiene años, que de verdad transformó la ciudad de Santa Fe, por una situación donde la obra pública, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno provincial, fue un faro de esta gestión, a pesar de las dificultades por las que atravesamos, la pandemia, la bajante del río, ahora una situación económica que claramente hace que prestemos especial atención a un escenario de, de precios este, que se distorsionan, pero aún así no perdemos de vista que trabajamos para nuestra gente y duplicamos esfuerzos. Esto forma parte también de una gran inversión que el Gobierno Nacional está haciendo en la provincia de Santa Fe. Y esto fue, tal como acá lo manifestaron, un convenio que se firmó por el cual este, el gobernador Omar Perotti especialmente pidió una atención a los ingresos a la ciudad de Santa Fe. Esto no es un hecho aislado, es una política pública de apuesta a la obra pública para crecimiento de la economía, para la generación de empleo. Es una política pública que habla a las claras de un trabajo mancomunado entre nación y provincia y en este caso, como en muchos otros, con la municipalidad. No es la primera vez que estamos con el intendente de la ciudad frente a una obra concreta que financia nación una decisión de nuestro gobernador de ponerse a trabajar en los ingresos a los accesos de la ciudad de Santa Fe, una, un convenio firmado con, con el ministro Gabriel Catopodis para poder darle y revalorizar lo que es el ingreso a la, a la ciudad, hoy lo estamos plasmando, plasmando acá con esta primera etapa